Bueno, aquí os voy a hacer un pequeño vídeo, o digamos un vídeo largo, depende de cómo lo veáis. Bueno, aquí tengo la estructura del generador y motor terminado. ¿Vale? Tengo tres estatores y dos rotores. El estator central, que es este, este que está aquí, este es el que va a inducir a este rotor y a este rotor. Con la misma energía que estamos usando aquí, tenemos la opción de inducir a dos caras. Este cuando gire, los imanes de aquí arriba son los que van a inducir a las a la bobinas productoras, que son las dos de afuera. ¿Vale? Quiere decir que en el estator central, para, para eliminar tantas preguntas, el cable tiene que ser fino, muy finito. Las bobinas que hagamos finas. Eh, todos tienen problemas que no saben dónde conseguir el cable. Que si no saben dónde, bueno, yo cogería por ejemplo cable de teléfono. Hay un cable de teléfono que tiene un alambre gordito dentro y podríais usar eso como bobina inductora. Ah, luego tenemos las bobinas productoras. Que la bobina productora va a depender lo que queramos hacer. Se pueden hacer, por ejemplo, mucho voltaje y muy poco amperaje. Mucho amperaje y menos voltaje Entonces tenemos que encontrar una cosa media Pero claro, a razón de que las bobinas son tan pequeñitas No podemos jugar con cable muy gordo ¿Vale? Porque realmente La pregunta que tenéis todo ¿Cuántos kilovatios va a ser esto? Eh, eh, ¿Cuántos voltios va a ser? En fin, gente Yo lo que quiero que quede claro es Que cuando empecé a hacer esto Lo hicimos Julio y yo Empezamos a hacerlo para que después no haya confusiones de que explicado, habemos explicado y que no habemos y que deja funciona y deja de funcionar. Que quede claro de que esto es una maqueta. vale No sé si sabéis vosotros lo que es una maqueta. Para el que no lo sepa se lo voy a decir. Una maqueta es un generador pequeñito para ponerlo encima de un armario. O guardarlo, o que funcione, en fin. Es decir, que yo esto lo he hecho para todo aquel que no ha hecho nunca esto, que yo creo que el 95% de los que están aquí, o el 99% no lo han hecho nunca, porque... Pero bueno, para que aprendan a bobinar, aprendan a poner imanes, aprendan a jugar con un sistema de inducción que, que, que no saben cómo hacerlo. Para que aprendan todo esto, una vez que tengáis esto claro, de que esto coja revoluciones, produzca energía, haga de todo. A partir de ahí sabéis cómo tenéis que trabajar y poder hacerlo más grande. Gente, lo que no podéis esperar de que un juguete de 150 milímetros os hagáis kilovatios y kilovatios. Como algunos que quieren alimentar su casa, quieren alimentar un coche, quieren alimentar no sé qué. Gente, esto es una maqueta. Que al parecer no lo tenemos muy claro, aquí el uno o el otro. Bueno, aparte de eso, como podéis ver, yo le he puesto las tuercas aquí, donde voy a jugar para hacer las separaciones, ¿vale? Las separaciones que quiero aquí, para que no, como podéis ver, después una vez, ahora mismo no está centrado, está solamente sobrepuesto para que lo veáis pero esto queda un bloque bastante fuerte, que lo podemos poner lateral, o lo podemos poner de pie, eso ya depende de cada uno como quiera hacerlo. Vale. Todo esto respecto al, al sistema. Yo ahora voy a empezar a bobinar. Ahora bien, aquí he hecho una bobina. Y mirad cómo está esta bobina hecha. ¿Sabéis cómo está? Fatal. Y lo he hecho queriendo para que lo veáis. El que haga una bobinita de esta sin, no espere muchos resultados. ¿Vale? Tenemos en el medio, no tenemos un círculo bien hecho. Está totalmente bobinado, como nos ha parecido. Esto tiene que estar muy justo, muy justo, muy apretado aquí en medio. Para que nos dé el resultado que queremos. Sí, por ejemplo, lo suyo sería de haberla hecha desde un principio. La voy a apretar para que lo veáis así. Justo. Esto tiene mucho aire. Esto no vale. ¿vale? Le he quitado una tapadera adelante para que lo veamos. Si el sistema de inducción lo hacemos así y el sistema de producción lo hacemos así, gente, no vaya a tener resultado ninguno, ¿vale? Esto es la base de cómo bobinamos nuestro sistema. No se os olvide esto nunca, ¿vale? No empecemos a hacer fullería y después nos quejemos que no me funciona, que si le induzo, no cojo, le estoy induciendo y no me coge velocidad, que... No empecemos después a echar la culpa que está mal explicado. Echémonos la culpa de que lo hacemos mal. ¿Vale? Porque no puede ser de que nosotros lo estemos haciendo. A nosotros nos funcione perfecto. Y a los que estáis copiándole uno o al otro. No les funcione. ¿Vale? Bueno. Ahora os voy a hacer otro vídeo. Si no, se va a hacer muy largo esto. Como ya he comentado antes. Aquí lo tenéis. Yo he cogido, por ejemplo, estas tuercas, son eh, de acero inoxidable. ¿Por qué? Porque son más fuertes, no se dobla. El eje también es de acero inoxidable, aunque es un eje bastante finito. Pero bueno, para, como ya he comentado en el otro vídeo, es una maqueta y las maqueta tenemos que jugar de esta manera. ¿Sí? Mira, aquí tenemos un sistema de inducción que estoy haciendo. Como veis, lo estoy haciendo provisional para probar, donde puedo regular lo que es el voltaje y se puede regular la frecuencia. ¿Vale? El planito lo tengo ahí, no sé si ya lo enseñaremos, en fin, eh, este sería esto, bueno, y seguimos aquí con la maquinita de, de bobinar, vale, esto ha sido lo que gorgué eh, el otro día, este es el que va metido aquí, aquí iría la bobina y este sería el soporte de la bobina, la bobina iría puesta aquí encima, que cabe exactamente aquí para que cuando giremos no rebale ¿vale? que le exacta aquí dentro esto lo he colgado para que lo podáis hacer en la impresora 3D y este lo tengo aquí terminado como podéis ver aquí reguló la velocidad que necesito y aquí me va diciendo las vueltas que va dando por minuto ¿vale? bueno, le hice esa cajita Ahora le vamos a poner el contador, como bien ya explicó Julio con la calculadora y nuestro amigo también, que no lo han explicado ya varias veces. Y os voy a enseñar una que hice en su día, que no sé si se verá bien. Esto es una máquina de coser. Le corté la cabeza y aquí la barra que lleva dentro la dije. Y le puse este motor. Como no podéis ver? No. Esto es para hacer bobinas grandes. Con una máquina de coser vieja que me me encontré. Bueno, y aquí podemos bobinar también las cosas grandes, ¿vale? Bueno, y lo dicho, este, no olvidéis que es una maqueta, dejarse de preguntar cuántos kilovatios vais a hacer con esto, ¿sí? Aprender primero a trabajar con él, aprender a hacer cosas, no lo hagáis cuando lo hagáis la impresora 3D, no hacer... El relleno muy fuerte, sobre todo para los estatores, que esto es la única función que tiene es aguantar la bobina, más nada. No le pongáis un 30, ni le ponéis un 10 o un 15% va de sobra. El rotor sí, el rotor tiene que ir un 30%, ¿por qué? Porque es el que tiene los imanes metidos dentro, el que va a llevar la fuerza, en fin. Bueno, y aquí está, que ya seguiremos haciendo. Bueno, y aquí tengo un par de cosillas eh, de las que me gusta a mí hacer, en fin. Aquí tengo yo... Unas plaquitas que he pedido para hacer cosas, en fin. Aquí es donde tengo la chatarrería mía, ¿ves? de ahí es donde yo cojo todos los materiales. De lo que me voy encontrando por ahí, pues de ahí voy cogiendo lo que, lo que necesito. Así que esto más que un taller parece una chatarrería, como podéis ver. Pero yo soy así, me gusta recogerlo todo. Vale, venga. Muy buenas Julio, a ver yo a esto le he hecho un cambio. Le he hecho el cambio, esto de aquí, para que lo, el agujero no sea pasante y quepa exactamente el rodamiento y quede así, a este borde. Entonces por detrás queda cerrado de manera que solamente pase el eje y queda así, que ya lo he pegado. Y estoy esperando que se seque el pegamento para que el rodamiento quede fijo. Aparte, le he hecho... El agujero de aquí a aquí, una distancia más grande. Quiere que le he hecho esto más grande. ¿Sabes por qué? Porque me di cuenta que cuando le ponemos el eje aquí, le ponemos la tuerca para apretarlo, me daba la tuerca en el rotor. Entonces este ahora es más largo y ya podemos poner la tuerca aquí y, y no da la tuerca en el rotor de los imanes. Que ahora me rozaba, que es el problema que tengo. Entonces ahora lo que he hecho ha sido... Es hacerlo así, más largo. Tenemos más distancia. ¿sí? Y bueno, y así queda ahora. Aparte, bueno, aquí en medio le he quitado material y se lo he dado al relleno. Queréis decir que le he puesto más relleno. Está más pesado, más fuerte. Está mejor. Y bueno, ya tengo dos aquí terminados: uno y dos. Y estoy esperando el tercero. Este, este es de los viejos. Ve el pasante y ve aquí cerrado y aquí está abierto sí. entonces estoy terminando uno y ya tengo los tres terminados los rotores los tengo también terminados y ya empiezo a bobinar bueno, y aquí como ya había explicado antes el que había hecho antes era este como podéis ver aquí tenemos el material y aquí y esto es pasante yo le he quitado los pasantes y le he hecho aquí dentro exactamente para que el rodamiento como podéis ver entra exacto aquí y no se mueve de aquí entonces claro si le metemos aquí la barra no ve queda bastante bastante bien como podéis ver ¿Ves? y no se mueve y yo voy a usar de aquí este el cero 0,80 Cobre de 0,80 El que voy a usar para, para las bobinas Y esto lo he dicho, esto así queda Pues perfecto ¿Ve? Queda el, el rodamiento por ahí Aquí le he hecho la boba un poquito más grande en fin, Y ha quedado bastante bien Pero bueno, que no tenéis por qué cambiarlo vosotros así Yo lo he hecho así por, Porque es mejor, no tengo que andar pegoteando Mucho ni haciendo muchas cosas Una da, Ahí os dejo bueno, ¿ves, Julio, aquí con estas tuercas le podemos dar las distancias que queremos, queda bastante fijo. Aquí el rotor, como veis, ya te comenté, me daba en las tuercas, ahora ya no. Ve, Hay sitio bastante. Y se mueve bien el rotor aquí dentro. Sí. Entonces, esto está ahora mismo sobrepuesto, lógicamente, hasta que se le hagan las bobinas. Pero el problema que tenía con el otro que me daba aquí en las tuercas, ¿no? ahí tenemos ya más espacio. Y aquí podemos regular prácticamente eh, las alturas. Luego iría aquí el otro rotor y lógicamente la otra, que este sería la, la de inducción central. El eje habrá que cortarlo más corto. Sí. Pero esto así sería como va montado. Y haciendo el relleno. Bueno, gente, aquí me estoy haciendo una maquinita de bobinar para bobinar las bobinas que son las pequeñitas, sí, que son bastante trabajosas, que son estas. Le tengo que hacer un agujero aquí en medio y e iría metida aquí. Dentro del tornillo este. ¡Cojones! Dentro del tornillo este iría metí aquí. Y aquí afuera llevaría esto puesto enroscado aquí dentro. ¿no? Para aguantar la bobina aquí dentro. Aquí dentro le he hecho la forma de la bobina. Donde iría para meterla aquí dentro. Y pudiera dar vuelta bien y no se revale de ahí. ¿sí? Aún lo estoy haciendo. Este es el motor de un limpia parabrisa. Aquí le he puesto un regulador. Aquí para darle la velocidad que quiera Y aquí para encenderlo y apagarlo Y ¿No aquí le puedo dar despacio Más rápido En fin, aquí gradúo la velocidad que yo quiero ¿Sí? En fin Y bueno, terminando los toys Ahora las bobinas las voy a hacer de otra manera Con un agujerito aquí en medio Para que entre exactamente Aquí dentro ¿Vale? Y que de aquí Y luego con, con la esa apretado aquí y ya podemos liar lo que es las bobinas con respecto a esto, pues le he hecho un cambio, le he hecho un cambio porque he puesto aquí dentro para que el rodamiento quede exactamente aquí encima y no se me cuele para atrás y tenga que andar pegándolo ni mucho menos queda mejor así, aparte le he quitado de aquí material para que sea gastar menos y para eso le he dado mmm, un 30% de de relleno, entonces ahora es más fuerte está mucho más fuerte y está más está mejor, vamos pero bueno, que al fin y al cabo esto hace poca fuerza, esto ya puedo podemos... si queréis hacerlo así, ya es cosa vuestra yo lo estoy haciendo ahora sí bien. y lo dicho, y esa es la maquinita que bueno, que la verdad aquí ando a ver esto está ahora mismo sobrepuesto, bueno está terminado estoy terminándolo pero está bastante bien pues nada, ahí yo lo dejo ver un vídeo muy cortito muy importante es la colocación de, del programa de, de de cura para la impresora 3d veis si no lo hacemos bien nos sale esto si lo colocamos bien veis que va más limpio y eliminarle los hilos de arriba de un lado a otro siempre colocando la pieza de manera que termine lo que es esta pieza enterita y después se vaya a la otra, después a la otra y no haga solamente el ruego delito y se vaya de una a otra, ¿Vale? simplemente cortito para que veáis que cuando está bien colocado no tenemos estos problemas que, que vemos aquí, ¿Vale? la coloqué mal y mira lo que me ha salido, un desastre y ahí pues, ya lleva otra cara, esto, vale, ahí ya. bueno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 Aquí voy haciendo las piezas para el rotor. Para soporte del rotor. Así que está aquí trabajando un datito.